Eh, bueno, nosotros somos de la Escuela Agropecuaria de Arrecifes, este, muy agradecidos por la visita, este, nos gustó mucho, eh, la, En la, las cinco estaciones en realidad todas nos dejaron algo. Este, y, y sí, en la parte de, de, del monte frutal, después los distintos sistemas de, de siembra este, de almacigo, eh, eh, bueno la plantación de batata, eh, todo estuvo muy interesante. Eh, nosotros en, en la escuela hacemos otro tipo de agricultura, fundamentalmente eh, los cultivos cereales y oleaginosos que es lo que hay en la zona, pero está muy bueno eh, que los chicos vean otras otros, eh, formas de producción y sobre todo en una localidad tan cercana como es San Pedro. Así que muy agradecidos.